Good no. Castañeda sesenta adicional si sí, algo con líderes de equipo en caso de que yo caiga. ¡Kan Mando aquí Kilo, eh, estamos todos abajo, cambio Aquí ECO para Kilo, informo, está por 3.50 el equipo de mando 5-4, ya me cambio 3.50 yo también? Afirma Informo mi call sign ECO, informo mi call sign ¿Qué? ECO 5-4 es más, si todos se pueden poner la de mandos, pero ninguno hable okay, por la T. Perfecto. Castañeda. Vamos a los, al complejo que tenemos aquí a las dos. Recibido. ¿Algún plan, te Si lo Silueta alta. no sé qué pasa que me quedo estancado aquí socio muévanse la juega con el bosque de la zona izquierda no se vayan tan zona despejada Que ver, pues, tres bien. hombres revisen la vivienda, los demás hacemos un perímetro externo. Quiero a Ramos, a Huertas y a Román Listo vivienda. señores. Ya los otro equipo está en la vivienda, entonces no, no, no, hagamos más. la cobertura de los demás puntos. Vale, todo lo que está fuera de la vivienda, que nada se mueva. En binomios. Ey, uno conmigo, pero no se vayan para la vivienda. El sur notificas todo huertas Mando aquí, cierra, procedemos a ingresar a la vivienda Mando aquí, Kilo, estamos haciendo el perimeter de seguridad en las afueras de la vivienda, cambio te que que se los una pala? Eh, no tengo dos hombres a... apuntando al whisky, teniente. Para que Copia, se... aquí tienes cubierto Norte y Eco. Enterado. Ah, acá, sí. donde está Castañeda y Mejía? A la derecha, y... mi teniente. Ok. Necesito a alguien que esté pendiente al Norte, pero igual déjalos allá. Lo que sea, Sí, la el objetivo. ¿260? Es una de dos pisos. Okay. El pueblo del whisky. 260 posiblemente. Díos que está en el pueblo. ¿Sí? ¿Lo, ¿Lo tienes bisonte? esto está muy calmado, no me gusta. Efectivamente. Disparos. ¿Desde ¿Dónde, dónde, muchachos? muchachos? Muy atentos, francotirador. ahora no Voy a ingresar a la vida con ustedes. Aquí, kilo para todas las unidades. Me confirma, ¿alguien disparó? Tengo el francotirador en línea. Negativo, kilo. Negativo, esco. Francotirador, Franco, okay. ¿qué? En ¿Allá en o enemigo? 180, una 180, 180 Echo me confirma, tú estás al sur del objetivo, cambio Negativo, control. Entendido, me notifican de un 916 en esa zona, dirección 180 al objetivo, ¿lo puedes ubicar? Dentro de ahí, dentro de Intentaré, hay mucha vegetación Castañeda, ¿estás ok? No veo nada Pero vale. que ya está batido 6-1, la casa parece despejada Al parecer había un civil Que salió corriendo al vernos Hacia el pueblo que tenemos al Whisky Un civil que ropa traía? Civil, dejo ya el civil Felicitaciones Confirmo, francotiradora, Aquí kilo para mando, eh, me notifican que solo uno ya fue batido a cambio Acá, vamos. ¿Me puede repetir, hermano. Identifique un cuerpo abatido. Bien. Eh, eh, Genial visual del, del que abatieron. Argento, va a pasar? ¿Hola? Castañeda. Castaño, muévete. Si, si quieren los puedo dirigir a donde estaba el cuerpo. Vale, castañeda. Sal, está un Bien, Los muertos, un poco lejos. Puertas y Román con castañeda muchachos. Sí. a, culpo, a culpo. Avis Maneta. Eso es una mina, weón. Lo que están desarmando ya. No, están identificando el man que se pone una mina ahora. Mando, aquí cierra. Informo: el civil muerto tiene la identificación de Avis Maneta. Al parecer, tenía una nota que decía que se encontraría a las 11 para esclarecer y confirmar la venta. Se dirigía hacia la vivienda. No tenemos conocimiento alguno. Encontré una nota. Para. Lo que deberíamos escondernos Bien. Bien, esa la, la nota. Lo vamos a hacer la noche. noche. Eh... Tenemos un perímetro, ¿sabes? se dirá como un proceso teniente. A sus órdenes en el... mando eh, si no saben que está caído todavía entonces pongamos vigías en la zona y aseguremos la vivienda antes de que ellos lleguen tenemos más de 12 horas que 5-4 teniente ¿Tenido? Entonces hacemos la seguridad externa ¿O sugieres algo más? Mantenga un segundo con la decisión, Mando No, no, no, esa decisión que usted tomó me parece... No, pero pues hay que debatirlo Quizás tú tienes un punto diferente al mío Sí, pues okay. al, al Sur eco y pensar. Sur Whisky tenemos buena posición en cuanto a tiradores Pero en cuanto sí, a sí. infantería, pues la verdad solo veo esta cota que tenemos acá e. si ¿Me y confirmas? No te... ¿Tienes algún 12? Vamos. Aquí el para aquí, lo me moviliza, de mi posición, más no tengo demasiada no, no tengo visión, solo de Vale, ¿qué sugieren entonces? Tenemos 15 metros de elevación hacia el sur eco, si tomamos esa posición, pero ya estaríamos a unos 300 metros. No sé, no entonces. Yo tengo, o sea, según lo que vi entendido, o sea, van a hacer una reunión en esta casa, así que supongo que llegarán en, en coches, ¿no? Pero por el estilo, la idea sería mm, no cogernos de sorpresa. Y como Yo tenemos pues, un montón de bosques bosque ganado, de los... en, que van a aguantar en la, en la parte sur podríamos posicionarnos acá. 40 segundos le confirmo la decisión. Cambio: O sea, propones, propones que nos sacamos fuertes acá en la vivienda. No, no, no. Propongo que nos sacamos fuertes en el bosque. Para luego, vale. cuando llegue esta gente, cogerlos desprevenidos. que dejar un vigía acá? Sí. Una no pregunta, pero no sabemos si vengan con más hombres o no. Tenemos 20 segundos para tomar la decisión, muchachos. Lo estoy debatiendo con todos sí. porque la votación de todos es importante. Teniente, yo no sé si será una protección. No, dejar dos hombres acá, tres, y el resto afuera. Dejarlos, yo, yo, que se, que establecemos entonces vigías en el, el bosque. Y el resto afuera. Yo, exactamente. Yo, yo, pues, la idea, la idea sería pronto plantar un perímetro rodeando la casa y cuando ya es un punto de reunión, eh, enviar un equipo para hacerse q counter. Podemos Pero hacer una pinza no. Todo Como si fuera una allá... jaula, que ellos se metan acá y los cogemos acá entonces. Sí, sí, sí. sí. sí. a sí, sí. sí, porque ya estando acá y... uno... Vale, ¿y entonces ves haciendo eh, la seguridad en toda esta zona del bosque y todos los puntos que consideres, ¿vale? Eh, deja por lo menos uno aquí en segundo piso si algo. Mando aquí lo notifico, debatimos la situación con eh, el otro equipo y vamos a hacer perímetro de seguridad eh, en el bosque, vamos a dejar un vigía en la casa y cuando ellos lleguen a la reunión eh, hacemos asalto nocturno si hace falta cambio. Hey, empiecen a desmontar entonces esto. Dime. Aquí vivienda, es como, como toda la malla, me eh, no. en el punto negativo quinto, Porque si hay cuatro, civiles hay que capturarlos, no matarlos Negativo, quinto, tercero, cuadrante que, de charla Necesito que privado. la persona que se vaya a quedar en la vivienda se los Este caña de los ametralladores para donde nos vamos entonces Por bueno tengo toda la visión del pueblo, solamente en las partes más cercanas 5-4 Ey, tranquilo ¿Como apuntes el juego? Llega Ahí, hey, vámonos Ah, oh. Ok Entonces... Vale, sigo eh, necesito que Delgado tome una posición... ...ventajosa que propone esto ¿Teniste? Delgado ¿Dime? ¿Dónde parece, ¿Dónde es? parece que de de la expresión del la, de la, la casa? ...o tomar una vivienda de las... ¿Y dónde te vas a posicionar? Exactamente La parte elevada, la parte de arriba, todo ¿Y si te ven? En 244 sí, sí, cierto yo creo que tu mejor posición sería esa cota que tienes, eh, ¿sí El tema es que las balas músicas están lejos. Eh sí llegan. Ya, pero te sí no creo. Llegan. Cañas <risa> de ametrallador, y solo de tiro, yo lo no calculo. Oye. <risa> si sí llegan. Literalmente creo que son solo 400. Bueno, bueno dividanse entonces en binomio. ¿Cuándo los mejores. Mi teniente ¿Le parece que buscamos un punto elevado? Yo me he y le posicionamos allá arriba. ¿A cuánta distancia vas a estar? Si toca vale. hacer un asalto, ¿en cuánto vas a estar aquí? Hmm. No, pregunto, pregunto. Si tú consideras sí. que vas a llegar. Creo que sería bueno armar unas tristeras acá o acá. acá en el... ¿Aquí? Pero entonces ocultos. ¿Vale? Entonces. Utilicen el follaje a, a su conveniencia. Una Listo, una para... Empiecen a dividir entonces la gente. Dale, a Aquí, quiero para toda la malla, empezamos a establecer puntos de seguridad en el bosque que está exactamente al sur whisky del objetivo, cambio Tengo Eh, no se me alejen Solo mantengan la distancia y no pierdan la casa, ¿listo? Yo creo que esta posición está, está interesante Eh, ¿sí? Muy interesante, lo malo es que esa zona está inclinada, así que tenemos que ser muy veloces. Kilo, so... me confirma si usted deja un nombre en la vivienda. Me confirma, todo el equipo Kilo se encuentra en el bosque, cambio. Necesitamos identificar a los testigos. ¿Tenemos algún tipo de apoyo adicional? puta madre solo hay apoyo para evacuación no pues copiado no lo pierdas de visual si a ti te hacen un pasillo bajando el helicóptero es porque es importante no claro si podemos, estar corriendo, si podemos estar corriendo podemos concluir que entonces Parece el día que a ti parece lo confirmo Si no, un helicóptero? No creo que sea alguien más pues que no uno que tiene un uno que tiene un ¿Eh? ¿Me confirmas? Informe que hay uno que tiene un Dragunov, dragunov Un con un Dramaterador Se encuentra sí. al lado de un árbol Por eso quería confirmar Está prácticamente en el centro de todos 5-4, que mantengas en visual. User joined your channel. El equipo de Mejía me copia. 5-4. Me confirmas tienes movimiento en la vivienda. Mejía, tienes movimiento en la vivienda. Mejía. Sí informo, parece que son dos, hay uno que también está cerca de la cola del, del helicóptero y también parece tener un dragón ¿no? Se está acercando hacia el helicóptero me con, el el movimiento de momento. con la vestimenta distinta de las demás. Mando a Kikilo, me confirma. ¿Qué tan viable ven un asalto en estos momentos, cambio? aproximadamente unos 20 a 40 tangos cambió hay un objetivo que se está dirigiendo hacia la vivienda el objetivo que mencioné que tenía vestimenta eh, muy distinta a los demás se acerca otro hacia el mismo grupo Aquí lo, tenés. ¿Lo ves? Negativo. Aquí es como informo de que acabo de perder de vista al que se estaba acercando la vivienda. No me lo ¿Qué? hagas. No mierda. Ubícalo. La volví a tener en vista. Tengo a alguien con un marcador del lado izquierdo. con acá que está corriendo hacia el de la el que me está distinto. No salga, no salga mucho ¡Ey! ¿Quién habla puede adicional? Confirmo mando. eco ¿me confirmas eh, cuántos 916 se han metido a la vivienda, a cambio? Confirmo. pick 2. Confirmo también por dos, dos. Okay, pues. Y los demás 916, ¿cuál es la ubicación? Eh, la mayoría se encuentra cerca del punto marcado en el mapa como rojo, eh, más o menos. Está el helicóptero también. Uy, estamos viendo la pluma. Estamos viendo la pluma. Una de las plumas se está acercando a la vivienda. Entendido, no la pierdas de vista. Ocultate. Kilo, aquí cierra, te informo. Estamos nosotros en la cota 205. No, está. A su orden. Okay. Realizamos el Dos plumas el asalto, se cerca de la, vivienda. la vivienda. Dos plumas se encuentra cerca de la vivienda. Mando aquí Kilo, eh, ¿qué tan viable ven el asalto en estos momentos cambio? bastante complicado según los informes que nos han Izquierda. derecha ese. Cástate, me copias? Izquierda. Cega mi tete. Tú estás en la cota. Eh, lo ves viable. Eco, aquí Kilo, me confirmas, ¿tienes algún movimiento civil adicional en las afueras de la vivienda? Cambio. De momento, negativo. Entendido, Eco. Entonces, espera confirmación y ejecutas eh, artilleros de las plumas. Listo. Vamos a hacer un asalto con el otro equipo y le damos cobertura de afuera, Cambio. Entendido. Castro, quedad atento a tu confirmación. Otro vehículo. ¿Dónde? Bien, tengo un tirador cerca al pueblo También tiene visual de las plumas Entendido, vamos a hacer lo siguiente Tu equipo que es el más cercano Va a hacer el asalto a la vivienda por la puerta Que estaba eh, de ingreso inicialmente ¿Listo? La del 9ECO. No sí, sí, sí, la tenemos en visual. Al tiempo ejecutamos tiller de las plumas y con los ametralladores les damos cobertura con todo el personal que está afuera en cercanía al bosque. ¿Entendido? Entendido. Aquí es que informo, tengo al que está mirando. Voy a avanzar tengo... unos metros para estar cerca de la vía. Entendido. Cuando esté en posición empezamos el conteo y me notificas. Informo, eh, tengo al que está mirando. Por completo a la, a, la, a la vivienda que está de frente, muchachos, los queda todos listos. Vamos a iniciar el asalto. Listo, desde este punto les vamos a dar cobertura. Entendido, intenta ubicarte que no te vean y me notificas cuando estás en posición. Posición objetivo, ay, no, está mi teniente, estamos en la puerta. ¿Se sabe algo más de los que iban para la vivienda? ¿Cambio? uno se estuvieron justo al frente de la cota donde están mis hombres 5,4, sí, en 20 segundos exactamente a las 11.39 con 40 segundos eh, necesitamos uh -huh. que los tiradores eh, abatan a, la, a los artilleros, listo y al mismo tiempo ingresan a la vivienda Muchachos, 10 segundos. Atentos, cuando empiece el fuego, ustedes hacen el apoyo, listo, y se mueven a loca y el otro, y Mejía. Listo, se mueven al lado izquierdo, que vienen más tangos por esa zona. Ingresando Segunda mismo, le estoy viendo, los, los ah, acá, muévete, muévete, no, no, no, no, no, no, muévete, no, no, no, no, Lado lado no, no, no, no, no, no, no, no, más. Confírmalo, tienes 9-01 Afirmativo Listo, toma chapa y vámonos Mando a Kiki lo confirmamos eh, El objetivo caído Vamos, vamos, tío, replian, replian Vámonos, vámonos, vámonos vámonos. Necesito que los ametralladores a ver abajo de esos, esos plumas Señores, replegamos, a las seis, a las seis, a las seis. 6 acá, Mejía, me copian, ¿está? ¿están todos bien? falta sí, siga. Sí, Faltó uno, ¿quién no confirmó? ¿Quién no confirmó? Hago acá, no te copio Mejía, ¿dónde está tu binomio? Lo perdí, no sé. ¿Cómo que lo perdí? Ubícalo. Ay, puta. Informa, hay una forma la que no tengo Entonces, muévete, que fallaste un tiro, muévete. Hago acá, ¿me copias? Mejía, ubícame a tu binomio. Hago acá. Una de las plumas se está dirigiendo hacia el bosque. Está metido ahí. Está las luces tirando. Cinco 4 ¿lo puedes abatir? Negativo visual. Hago acá, me copias. Se está dirigiendo de nuevo hacia la vivienda. viene pluma viene pluma viene pluma Batida, batía batía batía batida, batía, abatiá abatiá mejía ubica a tu compañero aquí está La puta. Vámonos, vámonos, humo y vámonos, humo y vámonos. Aquí, Kilo, para toda la malla estamos abandonando la zona por el lado eco, eco exactamente, por el bosque, cambio. Ey, lancen un mal lado izquierdo. Afirma, ah, yo lo cogí, no lo había visto. ¿Qué pasó ahí, Mejía? Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. vámonos está es vámonos. como Aquí, Kilo, tengo mis unidades bastante caídas. ¿Me confirma cuál es el LZ a cambio? Humo y vámonos, humo y vámonos. Quiero aquí cierra, me voy hacia su posición. Vamos a brindar apoyo. 6-1, 6-1, vamos al punto de extracción en la juega con el bosque que está infestado, cambio. ¡Ay! Este mal se huyó ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Ay! ¡Games! ¡Ya no te me quede piedra! Muchachos, están todos bien. No, ¿quién más está con nosotros? Mejía. La más soy yo. Mierda, Mejía. ¿Qué hago? Me gusta Mejía. Güey, puta. Mejía, Mejía, ¿me copias? Está caído, eso me hay que sacarlo de ahí Aquí kilo para toda la malla, tengo dos caídos, eh, uno desaparecido, cambio Tengo que volver, no voy a llegar al punto de extracción, cambio enterados Aquí Esco, si quiere, puede decirle a Mando, si quiere puede decirle a la parte aérea de que, que entonces tiro la plataforma conmigo A ver si puede apoyarnos el primero que veas ¿Puedes intentar estabilizar? Intentaré, este no es otro el Copy Dios Castro, ¿me copias? Sí, ¿Me confirmas? ¿Tienes visual del bosque? Nos encontramos en la iglesia, al puesto. Entendido, necesito apoyo, necesito estar dos personales aquí que están caídos. Acuérdame. Contigo. Ok, ya mejía está acá, bueno, no, ya Carguemos este mani y vámonos espera, espera, espera, espera, no no, muero no, Le pongo sangre ya 6-1 con el apoyo eh, Voy camino al punto de extracción, cambio Enteras, nos replegamos al punto de extracción Ya, lo cojo y me lo llevo Informo que el líder cerca de su posición, no están exactamente en el punto puesto. Vamos al punto Pestolis. Chimba Mejía, ¿está me siguen, listo, listo, excelente, excelente, es que no veo nada, llevo a este man aquí es bastante pesado Cabo, me confirman, lo dejaste estable. Cabo. Kilo llegando a la zona de Edfield. Caña Beto, ¿quién falta Aquí es para toda la malla me encuentran el Mejía, sube. Ok, me arriba. Kilky lo para toda la malla estamos todos abuelos. le damos cobertura desde el helicóptero, cambio